Bueno, ya me quité el tapabocas. Un saludo para todos mis socios exploradores. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos hoy? Bueno, el plan de hoy está muy cómico, muy chistoso. Vamos a hablar de la Rosca de Reyes. Es, es un postre convertido a lo colombiano, a lo chipchombiano, en lo que nosotros todos comimos. Comimos durante nuestra infancia. De vez en cuando nos comemos ahora uno que es un roscón entonces hoy vamos a hablar de roscones y ¿sí señor porque quiero mostrarles el roscón normal y después los voy a llevar a otro nivel y me dicen qué les parece pues, eh, primero eh, vamos al roscón normal de panadería de barrio cierto donde cuando le dicen a la Jackie Britney vamos a comer roscón entonces Vamos para allá. Vamos a comernos un roscón normalito, el de todos, el que si nos. El que si se quiere meter uno, un quemón bien áspero el pie con bocadillo caliente y se quiere quemar así ya Luis, y el pie que sea de arequipe bien caliente, entonces eh, vamos a ver cuánto vale y cómo nos comemos este roscón. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas Bencio, ¿cómo son los roscones? Eh, a 500 ¿Me da uno, por favor? Son de bocadillo, ¿cierto? Me das. ¿Me das uno, por favor? tres por acá, todo más, 500 pesos, Que está el Ya te Gracias. ¿Cuánto te Uno. Sí. Tira los 500. Gracias. Ya nos dieron nuestro roscón Nuestra rosca de reyes De bocadillo Bueno, entonces vamos a probar nuestro roscón Así La invitas a la panadería Entonces, esto es de bocadillo No sé si ahí se alcanza a ver el bocadillo Mm. Está buenísimo ese rascón de barrio, pero ahora vámonos pausa aquí en mis socios exploradores a ver los rascones a otro nivel donde pueden llevar a la brinilla aquí. Entonces, vamos para allá pausa aquí en Bogotá. Bueno, socios exploradores, ya estamos aquí en Usaquén, ya llegamos a la rosconería, entonces vamos a mirar ese roscón de otro nivel. Vamos a adentro a ver si podemos filmar. Entonces, vamos para adentro. Este es el menú que está por fuera. Entonces, si ¿sí ven, los roscones son de otro nivel. Entonces, cuando le digas more, Camina te invitó a comer roscón lo vas a sorprender aquí está el menú de todos los roscones roscón, con fresas, con, con crema, roscón ¿Mmm? ¿Sus, suspiro, chocolate al lado, pero hay muchos. Y vamos para adentro a comer Bueno, entonces aquí ya te sientas y puedes tener el código y vamos a escoger el roscón que queremos comer. Que ya nos mandó al menú, empezamos vamos a ver carta y nos pide que bajemos el menú. Ya lo descargó. Y miren, este es el menú de roscones que ustedes pueden venir aquí a comer. Entonces tenemos el de arequipa y dulce de mora, eh, Cinnamon o de canela, crema de almendras, que por ya pedimos, crema de baileys. crema de limón y más melos. Hay de camarones y mayonesa de albahaca, Gracias. jamón serrano. Gracias. Está muy, muy, ¿cómo decirlo? Apetecible este menú. Está muy pecador, pero muy delicioso el corazón El sitio, que también es muy linda. Está súper linda, el techo está lleno de corazones. ¿eh? Llegó nuestro roscón. Miren esto, por favor. Miren este roscón. para meterle mola a esta delicia no me quiero imaginar el de Bailey's lo delicioso que debe ser Bueno, ya pecamos. Eso sí, no está barato el Roscol, pero está muy bueno. Entonces, ya saben, ¿no? Si le dices, seada ¿quieres venir a comer Roscol? Pues está buenísimo el sitio, súper recomendado. Bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita. Eh, y recomendarlo, y compartirlo, y oiga, gracias por verlo. Y déjenme en sus comentarios qué otro sitio de Bogotá les gustaría que fuéramos a mostrar. Chao brothers.